Finalizamos el proceso de despido colectivo que hay en Banco Santander. Comisiones Obreras firmará el ERE y lo vamos a firmar por tres motivos. Primero, porque hemos reducido significativamente las personas afectadas en un 25%. El ERE se cierra con 1.100 personas afectadas. En segundo lugar, porque garantizamos la voluntariedad con los paquetes indemnizatorios que hay. Y en tercer lugar, porque Comisiones Obreras hemos logrado que el ERE contemple el colectivo de 50, 54 años y estas personas quedan debidamente protegidas. Por lo tanto, como sindicato responsable, no dejamos a la gente a los pies de los campos. Y Es un entorno terriblemente complejo, con una reforma laboral que situaba a que la empresa pudiera realizar el mismo sin un consenso y con 20 días de despido, porque la ley solo permite, Comisiones Obreras vuelve a impedirlo y vuelve a poner a los trabajadores por encima de todos los intereses. Comisiones Obreras, estamos contigo.